Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo bien especial para todos ustedes. Con cariño les saluda Otoniel Zapata desde la ciudad de Bogotá. A continuación, algunas lecturas del libro Oasis, escrito por Gonzalo Gallo González. Bienvenidos. Sabiduría En la tumba de uno de los antiguos faraones de Egipto fue hallado un puñado de granos de trigo. Alguien tomó aquellos granos, los plantó y los regó. Y para generar asombro, los granos tomaron vida y retoñaron al cabo de cinco mil años. Los sabios y los grandes maestros han comparado siempre el corazón humano con un jardín. Si hay buena tierra y los necesarios cuidados, las semillas fructifican. Esas semillas son enseñanzas sapientes que nos dan vida si las practicamos. El tiempo no mutila su valor. Son granos de trigo que germinan si sacamos tiempo para asimilar la sabiduría de los seres espirituales. Podríamos saber mucho de Gandhi, Teresa de Jesús, Agustín, Francisco de Asís, Juan Bosco, Martin Luther King, Teresa de Calcuta. Son mejores modelos que un cantante bisexual, un actor frívolo o una actriz que va por su quinto matrimonio. El número 13. Los supersticiosos creen cosas como estas. Si un cura pasa entre dos solteras, ellas nunca se casarán. Si trece personas se sientan a la mesa, una morirá. Pasar por debajo de una escalera trae mala suerte. Aún perdura un concepto mágico de la vida. La fe de muchos es un barniz superficial, un falso sincretismo. El kit de la cuestión está en el poder de la sugestión. Somos lo que pensamos y nos pasa lo que creemos. La suerte no está en las cosas, sino en la mente. La sugestión es tan poderosa que se da el embarazo psicológico. A Richard Wagner le fue bien con el número 13. Nació en 1813. Los cuatro números anteriores suman 13. Escribió 13 óperas. En su nombre hay 13 letras. Inició su carrera un 13 de octubre. Su obra, Tannhauser, fue presentada con éxito el 13 de mayo de 1895. Wagner no tenía agüero y le fue bien. Si yo lucho por lo mejor y creo en lo mejor, alcanzo lo mejor. Si espero la desgracia, yo mismo la provoco. Muchas gracias. No olvides suscribirse.